Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y hoy tenemos un microanálisis de lo que es este Somu SM Del calendario de Adviento que lo pueden comprar Tanto con dinero real como por oro en el juego, ¿bien? Así que bueno, ¿qué podemos decir de este vehículo? Bueno, sencillamente podemos decir que tiene un daño promedio De unos 300, que tiene una munición estándar Que penetra unos 232 y que tiene una munición eh, perforante compuesto rígido O sea, la típica APCR Con unos 263 de penetración Lo cual no está nada mal La verdad que se la banca bastante bastante bien Pensé que es un poco más incluso Que la mayoría de la munición estándar De Tier 9 y de Tier 10 Bien, por lo general un Tier 10 empezado Tiene los 250, 258, 260 tal vez Pero por ahí anda más o menos Así que con 263 vas más que sobrado, por lo menos en tier 8 y tier 9, seguramente. Y en tier 10 también no, no te va a costar penetrarlos eh, a los vehículos, salvo los más duros y que estén bien, bien puestos. Después tenemos una recarga. Este es un autoloader, bien, es un autocargador que tiene un clip de 5 proyectiles. 5 proyectiles que estás pegando cada 2.25 segundos cada proyectil. Bien, eso está, está muy bien. Y tiene una recarga completa de unos 34.29 segundos de clip completo. Una vez que disparaste los 5, tardas eso en <coughs> recargar todo el clip entero velocidad de giro de cañón, bueno, es eh, relativamente no se mueve mal el vehículo es el típico pesado francés que en realidad termina siendo un poco más movible que el resto de las naciones eh, tenemos punto positivo a full eh, recontra positivo, menos 10 grados de depresión con este vehículo, lo cual vamos a poder eh, encimar, digamos, ir a lo que sería una desenfilada, alguna colinita, algún montículo, lo que sea y cubrir el chasis lo más que se pueda para tratar de asomar lo menos posible del tanque. bien Bueno, punto, punto positivo por ese, por ese lado. Después, elevación del cañón, 15. No, no es eh, una gran cosa, sinceramente. Es, o sea, zafa, pero está ahí nomás. Después, eh, velocidad de apuntamiento, 2.19. No está mal tampoco, 2.19, 2.1. Eh, la verdad que cierra bastante, relativamente bien. Acá tocamos un punto negativo, que es la dispersión del cañón. Eh, si no esperas entre proyectil proyectil que termine de cerrar más o menos la retícula o que ya lo tenés calculado bien, que ya lo conoces al tanque, te va a trolear bastante. Eh, a veces vas a sentir que decís, ¿cómo puede ser que los tiros vayan a cualquier lado? Eso es porque entre proyectil y proyectil necesitas cerrar retícula lo antes posible. Y por eso hago una indexo algo y hago un paréntesis y explico esto, ¿por qué lo tengo equipado así yo? Bueno, básicamente... Todo potencia de cañón Bien, este vehículo es todo cañón Entonces yo quiero potenciar eso Por eso lo tengo con estabilizador Para que eh, cierra retícula Fíjate que dice Menos 20 la dispersión durante el movimiento Y la rotación del vehículo Así como también durante la rotación del cañón Y luego de disparar Y después lo que es mecanismo de rotación mejorado Que es básicamente lo mismo Pero con alguna adicional más Que lo que hace que se rote un poquito más rápido el vehículo El chasis Y la ventilación por supuesto Que ayuda a todo esto Más las habilidades de la tripulación Por eso <coughs> es que yo les recomiendo que lo lleven así si les parece bien. Eh, sería una buena alternativa y van a ver que les va a funcionar. Por lo menos eh, a mí me, me estaría funcionando bastante bien. Después la dispersión 0.37 no es la mejor del mundo. Lo que les decía, hay que ayudar a esa dispersión a que eh, vaya por lo menos el tiro medianamente a algún lugar. Que nosotros querramos, ¿no? Si no lo puedes poner también, le puedes poner la comida. La mayoría sé que no sé si está tan dispuesta a hacer esto. Pero realmente te cambia mucho las características del vehículo si le pones comida. En vez de 34 y pico son 32.8, en vez de 2.19 son 2.1 y en vez de 0.37 de dispersión son 0.35. Yo la verdad que te recomendaría que lo lleves así, bueno, con los grandes incluso, y vas a ver que te va a funcionar bastante bien si querés sacarle el máximo rendimiento del vehículo. Después, puntos de vida. Acá vamos a uno de los puntos fuertes del vehículo en sí. Eh, no los puntos de vida son puntos de vida normales, incluso hay otros pesados que tienen más incluso todavía más puntos de vida, como puede ser por ejemplo el caso de, de, de, del hermano mayor, por decirlo así, que tiene 1650 puntos eh, el m 449 viene en liberté. Bueno, este tiene 1450, lo que sí vemos acá, la parte positiva. Es que tiene 140 de frontal de chasis Y vos podés decir, 140 no es mucho Bueno, sí, pero con la inclinación Y si lo angulas un poco En muchas ocasiones los tieres 8 te van a rebotar De, de frontal y vas, van a preguntarse What, ¿Cómo puede ser? Bueno, es un vehículo que Rebota bastantes tiros en su tier Bien, tenés cuidado en tier 9 y en tier 10 porque si te tiran hit te van a entrar Tené cuidado igualmente Igualmente la hit tiene un ángulo que tiene que pegarte relativamente en cierto ángulo Porque si no, si se pasa de ese de cierto ángulo de inclinación Rebote es rebote automático Por más que tenga la penetración que tenga Así que, y además si no lo puede llegar a absorber la, la oruga Ahora, una PCR muy buena te la graban y te entra frontalmente un tier 10 seguramente Ni hablar los TD, los casas olvídate Después, eh, de Torreta 120, bueno, es, es un vehículo bastante, bastante duro. fíjate que incluso hasta para hacerse scrapping tenés 90 de lateral, lo cual está bastante, bastante bien. Si lo inclinás de más, por ejemplo, algo así, ya te las clavan acá, te las clavan acá, acá, en todos lados, así que tenés cuidado con eso. Tratar de, de usarlo o sea, lo más escondido que se pueda... Dentro de lo que es una primera línea Bien este vehículo no es para snipear ni mucho menos Si vas, te vas a poner a snipear con esto Por favor no lo hagas porque te va a ir pésimo Vas a decir que el tanque es una cagada Y te que el tanque es bastante bueno Pero eh, tenés que utilizarlo con, con las características Que te, que te pide el tanque Potencia de motor específica 12.37 Es un tanque relativamente lento Pensás que lleva mucho blindaje eh, Entonces es, se pone bastante, bastante lento 37 la velocidad máxima 20 en reversa Camuflaje obviamente no tiene Rango de visión 428, si le sacas la comida debe tener unos 411 más o menos, una cosa por el estilo, entonces eh, te quedas un poquito corto tal vez, pero realmente tampoco es que necesites mucho porque el alcance de señal es de 857 y tenés un ligero adelante que te esté poteando, seguramente vas a poder eh, pegar bastantes tirillos por ahí. Primera línea a full, no te quedes en una tercera línea porque vas a decir que el tanque es malo, el tanque no lo es, es bastante bueno, yo realmente te recomiendo que lo compres si te gusta usar los pesados, que tienen buen blindaje, este es tu tanque, me parece que es excelente y obviamente, como te digo, espera entre proyectil y proyectil un segundo, no lo hagas plum, plum, apenas te lo carga, espera que termine de cerrar un poquito y le pegas, espera que termine de cerrar un poquito y le pegas, lleva un poquito más de tiempo, pero los vas a clavar. ¿Entendés? Y más si llevas a PCR, los vas a clavar, seguro. Es otra, otra característica hermosa de este tanque, es asalto. Ves que un vehículo, no sé, por decirte algo, un mediano, un pesado, está medio tocado, te lanzás como si fueras un perro de caza porque pensás que pegás 5 x 3, son 1500 de vida. Pensás que a este ya te lo estaría llevando prácticamente por completo. Ahora, tenés que estar seguro que te lo llevas, porque si queda con uno de vida, en tus 32.8 segundos de, de recarga, él te mató. sí es así corta. Así que tenés que tener mucho cuidado. No vayas nunca solo porque tenés 32 segundos de recarga. Ya te digo, tenés compañía cerca. Tenés compañía porque alguien te tiene que cubrir la recarga. Si no, estás muerto, bro. Así es. Bueno, amigos, hasta acá el microanálisis del M449. Perdón. Del M449, no. Del Somua SM. O Somua, como le dicen. Francés, pesado, tiene 8 premium. Eh, mi recomendación es, si tenés el oro disponible, sí, compralo. Está bueno. Es un montanque, Es duro, se la banca. Pero, ojo con tier 9 y 10, no vayas nunca solo, trata de, de, de, de llevarte ahí alguno que esté medio solitariamente, por ahí un lobo solitario, y le bajás el cargador y te lo llevas tranquilamente al garaje. Amigos, muchas gracias, cuídense. y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.